Muy bien, como dije anteriormente, la rodilla tiene potentes ligamentos, ya que tiene que compensar esa debilidad. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo, cómo, cómo sabemos cómo son, dónde están los ligamentos? Estos? Vamos a ir al ligamento de responsabilidad. Aviso de responsabilidad lateral externo. El ligamento lateral externo se encuentra, van a ver acá, entre el peroné y, y el cóndilo el externo unen el peroné acá al cóndilo externo. ¿eh? Tiene fibras y después ligamento lateral interno que une el cóndilo interno a la tibia. Los ligamentos son cortitos y son palpables. Se los voy a mostrar, capaz que hasta lo podemos ver, si yo tengo mi rodilla en esta posición, yo estoy haciendo el varo, estoy abriendo abriendo separándolo el cóndilo de la tibia en el lado externo por lo tanto agarro mi dedo índice y mayor voy a correr por debajo de la patela, mis dedos hacia afuera hacia afuera hacia afuera y más o menos casi llegando a la mitad del camino de la rodilla voy a encontrar una estructura ahí la ponemos bien en tensión voy a encontrar una estructura que me bloquea ese punto y, y, vas, y si seguimos con el dedo va a ver que el dedo sube y vuelve a bajar, sube y vuelve a bajar, sube y vuelve a bajar, ese, ese es el ligamento lateral externo, acá lo estoy tensando, generalmente si yo tengo que testear una rodilla le hago hacer esto al paciente, pongo un poco de presión y testeo si el ligamento duele o está muy distendido, ahora si yo quiero testear el ligamento lateral interno yo tengo que ir al valgo yo tengo que ir al balbo, Hago lo opuesto. Pongo compresión en la parte externa y distensión en la parte interna de la rodilla. Hago lo mismo. Con los dedos voy palpando, voy palpando y voy a encontrar lo mismo que del otro lado, como una, un tensor ahí. Depende de su estructura, o sea, lo pueda encontrar o no. Eh, si su rodilla es muy grande, depende si hay mucho tejido graso. Entonces ahí encontré el tensor y, y ahí lo palpo. Entonces yo, yo digo, bueno, está bien, está mal está distendido. Entonces, recuerde, un valgo o un varo puede hacer que el ligamento se rompa, un varo o valgo excesivo. En el caso del ligamento lateral interno, como el ligamento está atado al menisco, lo arrastra y lo saca. Entonces, por eso que se lesionan siempre, eh, generalmente, el ligamento cruzado anterior con el menisco este, interno. Ahora, qué pasa? Vamos a ver el ligamento cruzado anterior y posterior. ¿Cómo vendría a ser? Este generalmente yo lo voy a hacer eh, acostado. Muy bien, como dijimos, el ligamento lateral interno y externo ayudan a que la rodilla no se vaya a un excesivo valgo o varo o por lo menos son los que. La, los que los que la firman en ese sentido. Puede ocurrir que al producirse tanto el varo o el valgo, entonces la, los ligamentos se rompan. Entonces tenemos los ligamentos cruzados anterior y posterior. ¿Para qué sirven estos ligamentos? Sirven para que la rodilla no se vaya hacia adelante o hacia atrás, hacia adelante o hacia... sirven para que la rodilla no se vaya hacia adelante o hacia atrás. Ven acá Acá vamos a mostrar, el, el ligamento lo tiene de metal, el ligamento lo tiene de metal, que hay como una barra chiquitita. A ver si se puede ver bien. Hay una barra chiquitita. Bueno, esa barra chiquitita es la misma función que cumplen estos dos ligamentos. Uno, el anterior, no permite que la tibia se desplace hacia adelante y el otro, el posterior, no permite que la tibia se desplace excesivamente hacia atrás. Generalmente yo los testeo, vamos a correrlo ayer el que tiene la rodilla inflamada, pobre y además lo estamos haciendo trabajar. Generalmente estos ligamentos se testean con el paciente acostado. Se pone la pierna y entonces de en esta posición y se empuja, eh, yo le tras, me siento arriba del pie, generalmente le aviso al paciente me voy a sentar arriba de tu pie para que no se asusten ¿no? porque uno si uno se siente no le avisa pega en el salto entonces, te digo, me siento ahí y empiezo a testear hacia adelante o hacia atrás puede ocurrir que si está roto el ligamento posterior ya la rodilla esté demasiado hacia atrás porque ya se desplazó ¿eh? entonces yo empiezo a tironear y a tironear y comparo las dos piernas a ver si los ligamentos eh, tienen la suficiente tensión con respecto a los ligamentos cruzados anterior y posterior generalmente si el anterior está débil la rodilla se va adelante por lo tanto uno tiene que trabajar más los isquiotibiales los músculos posteriores para compensar esa deficiencia si el, si el pie se va atrás porque está distendido lo que tiene que trabajar un poco es el cuádriceps para tirar la tibia hacia adelante y compensar ahora también tenemos otra patología ¿otra no? U tenemos otra condición, no lo diría patología, que es la hiperextensión de rodilla. Es cuando la rodilla se va demasiado hacia atrás. Bien puede tener muy fuerte los cuádriceps o simplemente lo que se llama una hiperlaxitud de ligamentos. Quiere decir que la cápsula, toda la articulación, está muy laxa, está muy suelta. Hay que tener mucho cuidado con el calzado. El calzado es fundamental para todos los casos para que el calcáneo esté bien asentado, para que si yo uso tacos altos voy a tener tendencia a hacer una anteversión de la pelvis, la, la, los tacos altos me llevan a la anteversión, y incremento de la lordosis lumbar, incremento de la hiper de rodilla. Si yo voy a la retroversión que ya lo mostré en varios ejercicios yo voy a la flexión de rodilla y al aplanamiento lumbar. Por eso es importante saber controlar la anteversión y retroversión y también es importante empezar a educarse cómo apoyar el pie cuando camino y ya vamos a hacer otro video sobre cómo caminar correctamente. Vamos a ver que la rodilla, acá tenemos la patela, voy a mostrarles primero, voy a mostrarles un, un movimiento para aflojar la patela. Yo me estiro, estiro mi pierna lo puedo hacer acostado este, este ejercicio lo puedo hacer en cualquier otra posición y yo muevo el huesito de la patela muevo el huesito de la patela hacia los laterales la patela en, la, en extensión tiene que sentirse que está libre también hacia, hacia, la llevo hacia el pie con mis pulgares empujo la patela hacia el pie hay gente que se puede sentir impresionable hacer, hacer, al hacer esto se lo puede pedir a alguien que lo haga o la patela, la llevo hacia arriba hacia abajo y hacia arriba, la llevo hacia abajo y pudo hasta contraer un poco el cuadro, y se puede hasta doler un poquitito y va a sentir crujidos hay líquido sinovial ahora vamos a hablar también de los ruidos articulares en general, entonces yo puedo hacer si, si yo hago extensión el cuádriceps va a arrastrar a la patela y la patela tiene el tendón rotuliano que se inserta acá en la tibia o sea que entre la parte in, el borde inferior de la patela el borde inferior de la patela está atado a la tibia a través del tendón rotuliano por eso no se va a salir ahora qué pasa si yo tengo un varo o yo tengo un valgo, la rodilla la patela se puede salir son esas personas que se les sale la, la patela. Si yo tengo un varo, la patela va a tener tendencia, este huesito que está acá, a salirse del lugar. ¿Por qué? Porque en la patela, como ven, la rótula la patela se mueve en este surco, va para arriba y para abajo. Recién movimos en este sentido y en este sentido. Se mueve en este surco. Ahora, ¿qué pasa? Si la tibia eh, está eh, en varo o en valgo o en varo va a cambiar la, la, el, el track como se dice de la guía de la patela y puede salirse. Muchas veces general, o generalmente cuando yo estoy en un varo o en un valgo hay un desbalance muscular. En este caso en el valgo yo voy a encontrar que el tensor en el valgo voy a encontrar que el tensor de la fascia lata que es este músculo tendinoso que está en lateral y el vasto externo del cuádriceps van a estar más tensos, van a estar más acortados y los aductores más elongados. En el varo, lo opuesto, van a estar los músculos externos elongados y los aductores acortados, por lo tanto hay que trabajar técnicas para relajar los músculos. Yo utilizo la técnica MPS, generalmente la aplico en la zona lumbar para enviar la orden primero a los músculos que se relajen y después poder estirarlos. Muy bien, vamos a continuar rodillas en mi próximo video, así que lo espero. Recuerde suscribirse a mi canal de YouTube Fernando Soutulio PT y también a mi Facebook Fernando Soutulio RPT. Y no se olvide de apretar la campanita.